Ah hola perplejos xdd Les habla la administración de meme feos xdd Somos fimos y con nuestro viejo xalalix x33 Solo quería quejarme con ujjj por ser unos invencibles No los comprendemos si me predicen que te paso meme feos Esto es muy guapo antes era Chevrolet Y entonces les subimos fotos con el estilo glit y con randón de antes Y nadie le da like ni compartimiento No nos chimando timadores de jabo que nosotros vivimos velo likes que ujitere no tenemos familias que mantener Y Ujitedes ya no tienen casados con su weas de no likes please. Ah. Este problema tiene preocupado a todo el grupo que administra armoniosamente Maima y Jpeos tienen en depresión a Marcelo Caballo y sssssssss Y al correo cara de JaboXDDD Y al otro pendajo cara de JpeoXXDDD Ese weón nadie lo quiere pero bueno hay algo que tenemos que admitir Fichtromane está muerto Sandoval está muerto y está muerto El Pope está muerto Meme feos está muerto Buenas noches boludos que tengan un día ¡Excitante!